Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Soy Hoy estamos en un nuevo juego que, como pueden ver en toda la pantalla, es de Team Seas Team Seas prácticamente es una campaña para salvar a los océanos, lagos, ríos, etc. creado por Mr. Beast y Mark Roberts. Si no estoy, el juego fue creado por Jasper Dev y el video donde sale prácticamente es Mr. Beast con Mark Roberts está hecho en la República Dominicana. No me acuerdo muy bien la playa, pero era para prácticamente mostrar el cómo está a veces eh, las playas y océanos los sucios que están El juego trata principalmente de eso, de nosotros siendo Mr. Beast intentando recoger varias eh, basuras del océano intentando esquivar obstáculos eh, si, eh, Lo probé antes para ver qué tal era y es un juego sencillito pero bonito y espero que sin nada más que decir este video les va a gustar Así que empecemos Bueno, esta primera vez eh, diría que nos fue un poco muy mal a comparación de cómo pueden ver ya el máximo que tenía que fue 49. Hemos recogido solo 15 basuras. Vamos a ver qué tal nos va una segunda vez y eh, empecemos. Bueno, eh, como pueden ver no nos fue para nada mal Que hicimos tanto de puntuación máxima que, O sea, lo máximo que hemos hecho Como de puntuación en este caso 146 eh, Como vamos a ver Que tal nos va una tercera y última vez Vamos a hacer eh, pues Otra vez, como estoy diciendo Una tercera vez, pero esta vez eh, voy a hablar eh, En esta y a ver qué tal nos va Hay un juego, semana soy eh, de una productora de televisión si no estoy llamado Nickelodeon, lo de eh, un de una ¿qué? de una serie de televisión que ellos no mismos han creado llamado uh, game shakers no me acuerdo como se llama en si sí el juego pero era creo que es una ballena volando o algo así no sé es que estoy confundido bueno eh, esta, no, esta no cuenta porque no se va lo demás. bueno lo que sea eh, como podemos ver hay varios eh, tipos de basura no tenemos digamos estas bolsas tenemos también plástico normal. No estoy cogiendo nada. Tenemos, no sé qué es eso, pero parece basura. Tenemos canecas. Literalmente tenemos directamente bolsas de basura. Una pelota que parece como desinflada. No sé qué es eso, pero parece un zapato. En bombas de esas modas. No sé. No sé qué es eso. Si son clips. Si es papel. Arrugado o mojado en este caso. Eh, y eso. Tiene un pixel art bonito sencillo pero bonito como siempre nada del otro mundo, también tenemos cascadas de banana cosas así, que son básicas en la basura prácticamente de los océanos también tenemos un eh, estético que parece que de verdad estamos en el mar me recuerda no sé sea, porque un poco a voz ¿no? pero bueno eh, también tenemos que en el fondo está como sencillito parecían no sé si montañas de basura o montañas de que pero está eh, chévere el como se ve bueno, por error no escribí eso, pero bueno Y antes de... se que había dicho que ya era la última Pero quería comentar otra cosa También tenemos, parece ser Que una barra de algo Que no sé muy bien qué es Pero suponiendo, hace como dos tres partidas Parece ser que es como una barra de oxígeno Y esta barra de oxígeno Supongo que tiene sentido Ya que Mr. Beast es humano, ¿no? Estamos jugando como él Y también tenemos unas tendencias Que se parecen un poco, no mucho Solo un poquito Ah, las de minecraft, es un juego hecho por Mojang, obviamente, no, quien no lo conoce y uh, sin nada más que decir, pues diría que eso sería todo, no, porque o sea, no hay mucho que comentar sobre esto, estaba interesante el juego, que supongo que si mal, si no lo, ay como es, si no lo, si no se me olvida, pondría todo esto en la descripción y pues si se me olvida, pues supongo que alguien lo irá a comentar y luego para poder detenerlo eh, también tenemos eh, una estética que literalmente si sí se nota Que cuando uno sale Prácticamente es diferente A cuando uno está adentro También eh, Si nos seguimos bien vamos a quedarnos sin energía No sin energía, sino oxígeno Y eso nos va a mandar arriba pues, Porque nos necesita respirar También eh, por lo que eh, Jugué antes de grabar O no sé si lo grabé, no me acuerdo muy bien Cuando una tenete explota pues, O sea al tocarla obviamente a de que estamos en el agua y cuando la tocamos nos debe de explotar pero bueno eh, nos manda directamente arriba haciendo que por así decirlo perdamos pero bueno y también eh, a veces como si fueran siempre de punto de explotar porque tienen una aura roja también están todas equilibrando, o tal vez es por el lag que tiene el juego en mi computadora que también puede ser porque de las dos es muy válida pero y uh, para no alargar más este video que parece ser que ya llevamos 10 minutos y no quería alargarlo tanto, me voy a dejar eh, chocar con estas tendencias si es que encuentro una, ¿no? La verdad es que yo quiero no hay. Perfecto. Eh, a ver dónde hay. Acá. No, a ver esta. Ya, ¿sí? Directamente nos manda para arriba y no hicimos nada mal. Posiblemente podemos poder superar rotular nuestro puntaje, pero No voy a alargar más el video. Si no ya de muchos es más que suficiente. Eh, sin nada más que decir, espero que este video les haya gustado, no se les olvide donar en la descripción, tendrán para cliquearlo, para llevar hacia la campaña de MrBeast y poder donar al menos un dólar eh, en su campaña para poder salvar a los océanos. También tendrán en la descripción, supongo que eh, al canal de MrBeast, el canal del creador de videojuego, el link para descargarse este videojuego y ya. Y nada más que decir, espero que este video les haya gustado, así que chao y nos vemos hasta la próxima.